Señores, una sección muy esperada. Un tipo que. Una estrella en el cine. Sí, Vengo sí. con preguntas hoy. Ay, Hay recomendaciones. Bueno. Porque aquí vamos a ver cuál es de lado. Gasol, póngale. Eh, gasol. ¿Cuál es de lado es? <risa> ok. <risa> eh, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ese carrito verde. No, eso vele. se va a caer. Eso se va a caer. Eh, eh, ese carrito verde lo tenemos seteado nosotros. Señores, aquí está Dalvin Cine. ¡Ay! Dalvin ¡Sí! Cabrera. Sí, sí. ¡Eh! Sin nuevo, Play, se nos sosobroso. Sin nuevo, Play. Eso, eso, Déjame buscarlo aquí. Eso es ser un líder, señor. Eso es un líder. Oiga sí, cómo sí. suena ese público. Un saludo a, a Genesis Ariel Méndez, amigo. Genesis, bit? saludo. Gracias por, por las remesas mensuales que tú me mandas. Pero él me dijo no lo dijera, Dios mío. Ahorita están lo de las páginas regados, ¿de dónde está lo de ellos? Oye, no. Hay lo de amable también. Señores. <risa> ¿Cuál, lado, ¿Cuál lado, la dos? es arriba? No, eh, yo te digo ahorita. Ah, te digo okay. Ahorita. Okay. Señores, rápidamente entrando en materia, una noticia un poco lamentable. Resulta que Ryan Reynolds decide tomarse un descanso un tiempo por mm. el estrés. Sí, se va a retirar un poco de los espectáculos, de las películas, del cine. Y se va a dedicar un tiempo para él, para él drenar toda esa ansiedad que pudo conseguir a través de mucho trabajo, incluso en la pandemia, fue donde más le afectó, eh, porque todas sus energías fueron dedicadas a su trabajo. Y yo me siento mal, señores, porque la verdad es que Ryan Reynolds para mí es uno de los actores eh, más preparados a nivel cómico del cine. Uh -huh. Es increíble, señores, lo popular que, que, que ha sido su, su película de, de, de Deadpool, que fue una película que ¿Sí? le costó hasta un riñón. Ese hombre hizo lo imposible por llevar esa película, esa propuesta, eh, hacia los cines donde nadie creía en ese proyecto y que al fin y al cabo le hicieron su segunda parte y todo el mundo está encantado con ella. Eso es para que ustedes vean, señores, que la gente como Ryan Reynolds y, y Néstor... Se cansan, se van a cansar un día. Este muchacho un día se va a caer de una tarima, de un mareo que le va a dar. Porque ese hombre no cesa. ¿Eh? Ese hombre no cesa de tanto trabajo. No. Ese hombre yo nunca lo he visto en un río, ni, ni en ningún no. lado. Ese hombre trabajo, trabajo y trabajo. Y ese banco todos los días más lleno del dinero que él, porque no sé cómo una menta tampoco. <risa> de que él va a llevar... Está hablando de Villalona, ¿verdad? No, ese es otro caso. Así que, señores, lamentable eh, que él se... Retiro un, un tiempo, pero también entendemos de que sí, de que el audio trabajo cobra su factura y es bueno también tomar su descanso. Pasando a otro tema, señores. Prohíben a Eternals en algunos países. ¿Cómo? Recuerden que la sensación de Disney y Marvel han llevado hasta la cúspide cada estreno de películas interesantes que sí, esta gente sí, sí. eh, promueve. Pero, ¿qué pasa? Que esta película... Supuestamente ellos son dioses Y eso es blasfemia para algunos países Ah, bueno, Entonces, sí, sí. Eh, por ejemplo, ahí tenemos el país de Arabia Saudita, Qatar, Beren Amán y Kuwait Y Kuwait, sí, eso es en el, eh, el Golfo Pérsico y la Península arábiga. Villa Villalona, para que ustedes vean Entonces, señores, como ustedes podrán ver Eh... Hay escenas en las películas, por ejemplo, también tenemos un homosexual que trabaja ahí, hace un papel bastante interesante. También hay una escena donde, una escena un poquito sexual eh, de dos de los protagonistas y eso choca con las costumbres de esos países, entonces se ha visto retirada de ellos. Bien. Así que, señores, ahí tenemos a los países que están en contra de muchas de las cosas que se transmiten a través de las películas y ellos entienden de que eso va en contra de sus costumbres por lo tanto la han prohibido de esos países así que señores qué podremos hacer eh, no hay que sorprenderse por eso no es la primera vez que ellos suspenden que ellos prohíben películas eh. no, yo no, recuerdo no. la película eh, la adaptación en cine de verdad de Noé sí, ellos no. la prohibieron en, en todo el mundo árabe porque no se puede personalizar, eh, per personificar a profetas Exacto. de la religión. Entonces, no es, no es un, la primera vez que... Son religiones contrarias a lo que ya ellos conocen. Así que Eternals, para mí, eh, seguirá siendo un boom a partir sí. de todo el mundo. Y Fefita no sale en esa película. <ríe> no. Eh, <risa> otra noticia, señores, es que el actor Paul Ruth es el hombre más sexy del mundo en el 2021 en esa, esa figura, Néstor. Miren eso. Eh. Ese es el hombre más sexy del 2021 para la revista People. Para que ustedes vean. Oigan, los, oigan qué categoriza este hombre como el más sexy. Que el tipo es amable, es autocrítico, afable, trabajador. Y todas esas cualidades. Un hombre que no busca sonido, que no vive de la polémica. Exacto. Para los que no se han ubicado con este actor, es el que interpreta la película de Ant-Man. ¿Verdad? Sí. Él es Antman, para lo que no se habían enfocado bastante. Yo sé que Néstor le llegó de una vez, pero ya ahí está ese actor, el más es del mundo. Entonces, yo me considero un tipo amable, eh, autocrítico, afable. Y sexy, entonces yo, yo, yo voy ahí peleando con ese tipo ahí. Vamos oh, a ir guayando. Es una cosa que... increíble. Uf, no, o sea, una competencia fuerte, pero él salió más sexy. 52 años, señores. tiene él Está este... bien, para su edad. Y hay que recordar cuando él estuvo en la serie Friends, ¿eh? lo joven sí. que estaba y lo fresco y todavía... Pero le... él no parece de 52 años. No, no, no. Ojalá yo llegara a esa edad y, y así, bebé, verme bebé. así. Y estar de los sexy del mundo, señores. Esto es terrible. Sí, porque mira... Tú, no, no, no, no. no. <risa> eh, pero ¿y qué es esto? No, pero está bien. No, no, es increíble. Señores, ya cayendo en los estrenos, tenemos una película dominicana que se llama 15 horas. 15 horas, eh, esta película hay que decir que fue hecha para un festival. Y obviamente siempre la traemos aquí a los cines para darle el apoyo requerido. Vayan rápido, que esa película no dura mucho en cartelera. Recuerden eso. ¿Dónde vamos a eh? ir? Eh, Santiago, eh, Capital, Ligüey. Son esos lugares cerca. Entonces, señores, esta película... Actores reconocidos. Eh, Actores reconocidos. Bueno, ahí está eh, Mark Closet, Félix Germán, Feliz Lidia Germán. Arisa. Hay mucha gente que todo el mundo la conoce. Mm. Claro. Entonces, eh, esta película, señores, 15 horas, trata de una persona o de una familia, más bien, una familia eh, que lo tiene todo. El esposo es eh, muy conocido en República Dominicana, eh, son gente con valores, gente rica, gente de familia, todo lo que usted pueda imaginarse eh, de una familia, valga la redundancia, resulta que cuando las puertas se cierran, ya ahí pasa otra cosa Ay. Ya ahí viene el maltrato hacia la mujer Vienen Ay. las maldiciones Vienen los golpes y todo lo demás Entonces, ¿por qué 15 horas? Porque la mujer En este caso tiene 15 horas Para tomar una decisión de Si se queda aguantando ese maltrato O qué hace Entonces, para usted descubrir ¿Qué pasa ahí? Usted va al cine y la ve No, aquí, señora Aquí estamos en una reconstrucción y en San Francisco de Macorís tenemos el cine cerrado, pero en San Francisco, ya después de ahí, usted, ya sabrá. Bueno. Entonces, esta película es una denuncia, señores, social que se está haciendo Claro para que las mujeres se empoderen. Y no se queden en su casa por tres pesos o por el plato de comida, señora, aguantando el maltrato. Eso es lo que dice esta película. Mira, a, a, a propósito de que estamos en el mes, el 20, 25 es el día contra la eh, Día de No Violencia contra la Mujer. Eh, así que... Y este es el mes de la familia, noviembre, mes de la familia. Muy de la familia. Entonces <risa> yo entiendo que sabe que esta, mucho que esta película, eh, ¿Con qué seguimos, Dani? Seguimos con el segundo estreno. ¡Oh! El segundo estreno se llama El Misterio de Sojo. Mm. Eh, esto se trata de una joven, ¿verdad?, que viaja en el tiempo y termina en Londres de 1960, ¿verdad? Allí conoce a su gran ídolo y cantante y empieza a descubrir un sinnúmero de situaciones que la actriz había pasado en ese tiempo. O sea, que ya ustedes saben, esta película es de misterio, un misterio increíble, y yo les recomiendo que vayan a verla, ¿por qué? Porque allá está Ian Taylor, una actriz que se está robando todos los oh, espacueros. Oh, sí. De, de, de, claro, la eh, el eh, cómo que se llama el ajedrez de, de dama el jambito de jambito dama sí. de damas señores sí. un éxito total eh, en, la, en la plataforma de streaming entonces Néstor, usted tenía preguntas para mí no no preguntas recomendaciones que la gente me pregunta que pero esas son dos recomendaciones y qué es lo que te este hombre no quiere, pero ¿no? algo algo para para para Netflix y HBO Match, ¿sí? Netflix HBO lo que usted va a recomendar los riquitos ah, que hay. te Espérate <risa> Ahí está Narco México. Que ahí, ¿eh? mira, mira lo que vamos a hacer. En esta ocasión, invite usted a ver a Narco México. Yo no le he visto, entonces. No, no, porque. Nada, ajá, va, pero que, Néstor, por, el, estamos, el, vamos a colaborar? Escúcheme, no, esta es sucesión. Usted está Sí, buscando pero le estoy dando Ahora, si usted me da un por ciento de lo yeah. suyo, yo entro en ese cine y vengo claro. Porque usted se le aumentó un dinero para estar ahí. ¿Cómo? Sí, oh, pero yeah. todavía no, no lo tenemos en oh, los cines yeah. del país. El camarógrafo le dijo dos películas. <risa> no, no, no, no no, no, atención no, a esto. No, no. Yo solamente... Anuncio los estrenos que se estrenan en el cine del país. Recuerda que... En la semana pasada. <risa> pero que yo soy hombre de cine. Ah, entonces... Entonces, usted usted no, no le gusta, no le gusta es que el, Netflix? Pro, el programa no es mío. Si el programa fuera mío, sí, escúcheme. No no, no, no, no. no. Todas las, yo te, yo, usted no, no. no puede dar una recomendación de Netflix que usted no va con que Netflix. Sí, yo sí. Porque Netflix le ha hecho un hoyo a, a, al cine. Por ahí ¿no? recomendaciones para Netflix. Demon Slayer, un anime. Bien. También tenemos derecho a Claro, claro. claro. Y también está muy bueno. Yo ya lo recomendé hace como dos programas atrás. Usted sí. como que no me está apretando atención. Sí, no, no, no, no, que usted como que está liando en esto. Y los Juegos de Calamar, señores, ya sí. está confirmado. Ya no hay ¿Otra que... otra parte? La segunda sí. parte de los Juegos de calamar. ¡Ay! Entonces, ¿por qué no te gusta más con México y sale más Boni? Porque es no muy popular. Eso va en contra de las creencias dominicanas. ¿sí? <risa> Que no, no, porque sabes que Bad Bunny es un fenómeno. Salen esas sí, eh, y de verdad me, me siento bastante bien de que un artista como Bad Bunny, que a pesar de que ha, ha, haya entrado, eso es lo que culpe. haya entrado, verdad, es participación en el cine, y eso es lo que yo digo que tenemos que hacer. Aquí en Dominicana debemos de copiar eso. Qué amable. Lo siguiente, dejar de hacer el casting en papel. Ok, usted quiere tener una superestrella dentro de sus películas. No lo ponga a protagonizar porque el tipo es actriz, es cantante, no actriz. ¿Verdad? No es actor. Ok, usted le da un papel secundario. Romeo estaba en Rápido y Furioso. ¿Y cómo lo pusieron a Romeo? Le dieron como cinco segundos en la película. Pero eso es lo que pasa aquí. Tengo Calderón y Don Omar. Salen sí. al final, ya en, casi pegado los créditos. Por Pero, cuadro, no, por eso. El, hace, el... hace lo mismo que hace DJ Navio en el programa de Yalofo. Ya los Foque, exactamente. <risa> Entonces, ¿qué está pasando? Que las películas dominicanas muchas veces las estamos haciendo con figuras destacadas, ¿verdad? Pero que no son actores. Entonces, eso es lamentable. Eh, una, yo, ¿qué, denme un minuto para yo hacer una crítica, señores. No, cinco segundos, segundos para hacer una crítica. Cinco segundos y falta tiempo. Pero mire, ya el pueblo está harto de que los nuevos talentos o lo de embocero, estén reuniendo un sinnúmero de personas para hacer su video y usarlo de background. Ya, por favor, no aguantamos un video más. Por favor, necesitamos personas que pongan a pensar en cómo van a realizar una historia dentro de un video que capte la atención. Mira los tequeteques cómo se pegaron. Usted uno, cree que el se pegaron El único los que hace historia aquí soy yo en los videos, busca sin mascarilla. ¿Qué es lo que es? Sí. Defiende su proyecto, usted. Sí. Oye, sin sí. mascarilla. No fue no un palo vi de video. video hay que decirlo. No historia. No tiene lo que de Oye, sí. sí, no, si me deja hablar, te, te, te, te voy a entrar porque yo vi ahí un coro y Génesis llamando gente. No, no, no. Salió Max el perro y un coro. ¿Es el Killing? No, no, es el Killing. Yo tengo una historia diciendo. Entonces pues si marcaría una historia, pero que un también, mensaje. Pero que yo no lo digo solo por ti. A nivel tí. nacional salió ese video. Que yo no lo digo solo por ti. Yo lamento que. Esta, informa destaca eh, esta eso. información te haya sacado una costilla, pero eh, no era no, para no. ti. Yo lo siento, pero estoy diciendo que tú tienes que entonces, destacar. Que que no te... critique, ¿hmm? destaca destaca el talento. No, pero de aquí, eh, yo estoy incentivando a la gente a que cambie de, de, de, Oye, de ritmo. Mira, tiene. No, ¿eh? no, no. Llévese a este muchacho de estos flows que hizo una historia, un video. Qué lindo. <ríe> sí, Oye, no tengo mucho polvo, pero hay un día que hay que entrar. Entonces, amable, ¿cuál es la, la, la, la, la información? Si la canción no gustó, que por lo menos se pegue por el video. Señores, hasta aquí eh, Con interrupciones y esto, yo, A mí es lo que me dan Como un minuto y medio Aquí en este Oye, programa Oye, vos tú llevas 15 ¿Eh? Ya me aquí si, si Este programa está terminando ya Este programa está terminando ya Señores, gracias por vernos Y nos vemos la próxima semana eh, Venimos con un tema muy bueno Ay Sí, pero lo vamos a dejar ahí En suspenso Para que usted La próxima semana sintonice Bueno <risa> Gracias, David Por estar con nosotros Con <risa> oh, Dios mío Señores Y ya no debería quedarse Aquí en este staff siempre. Ah, no, sí, vamos, no pero va a de sí. de esto